La iniciamos con el terremoto de Haití, como todo el mundo sabe, el sábado, el pasado sábado, le di un remenión a la vecina isla. Otra vez. Haití. Lamentamos esta situación, que lamentablemente es un país que la naturaleza le cobra muchas. Demasiada le cobra, lamentamos, nos unimos a ese gran dolor de esa pérdida humana eh, que ha tenido nuestro país hermano Haití. Hay muchos nosotros dominicanos que no, o sea, que son, ¿cómo se dice? Racistas. Uh -huh. Le incomoda. Pero uno tiene que unirse. Son humanos también. Son nuestros hermanos porque compartimos la misma isla. isla. Entonces, debemos bajarle un poco a esos comentarios que hay en las redes sociales. Casi, casi la misma cultura también. Sí. Porque no me venga a ti a decir que aquí no hay vudú porque en San Juan está lleno de vudú. Sí, porque eso, eso viene por ahí mismo. El, número, el número de muertos en el poderoso terremoto de Haití subió a 1,419 mientras cuadrillas de rescate excavaban de esa desesperadamente en edificios derrumbados en busca de sobrevivientes y los hospitales se desbordan con el arribo de heridos que llegan desde las zonas más remotas. Tras una angustia, angustiosa noche de réplicas, máquinas pesadas, camiones y retrocavadoras, se dedicaron a trasladar losas de cemento de los edificios derrumbados en la localidad de Los Cayos, cerca del epicentro del terremoto. Los hospitales de la ciudad de las les calles estaban saturados con la avalancha de heridos causada por el potente terremoto al punto que en el hospital general de esta ciudad los sanitarios les colocan adhesivos numerados en los frentes para identificarlos. El terremoto de magnitud 7.2 en la escala de Richard se registró a las 8 horas y 29 hora local del sábado pasado a unos 12 kilómetros de la localidad de San Louis, sudud Sud, con epicentro a 10 kilómetros de profundidad. Señores, y también el mar se, se torna todavía tenebroso cerca de esta parte. Buenas, Buenas tardes, Villalona. pero puede continuar. Sí, eh, mucha gente en las redes diciendo que, que Haití sufre este, este tipo de problemas atmosférico y los terremotos, supuestamente porque, porque ellos no creen en Dios. Son diferentes creencias. Aquí también hay gente que no cree en Dios. Así mismo también en Haití hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en otra vaina. Eh, pre, yo sé que predomina el, el vudú y ese tipo de cosas, obviamente, porque algo de cultura. Pero no tanto por eso, pero... Habría que ver cuál es el punto débil de Alti tipo, ¿por qué pasa en esto, este tipo de sucesos suceso allá? Este, ya van dos, dos terremotos en menos en 11 no, es años, es que hay es que hay una falla que pasa por una falla tectónica, una falla que, tectónica, lo que, lo que lo que aprendimos eso en quinto de, de primaria, sí. una falla tectónica que atraviesa desde de oeste a este, incluso y sale por aquí por Barahona y sigue hacia el mar, o sea que es una falla muy activa. Sí. Y que, cual, bueno, a, le tocó dos veces a Haití, pero Dios libre de que toque a este lado de la Dios, frontera. Dios eh. libre, sí. sí. que Una falla sí. aquí que pasa por aquí, por de, sí. creo que por debajo de la loma. Sí, cruza sí. por aquí también no. la, la falla. La, la falla Francisco. de Trentional, que es una falla activa también. Sí, claro, es así también cuando hasta que Haití no acepte a Jesucristo como su único Salvador. Es sí. cierto. Tan feo para la foto. Sí. Aquí puede haber de todo, pero aquí lo que predomina es la palabra de Dios. Es sí. cierto. Usted puede ser bebedor, lo que sea, todo el mundo tiene conocimiento de que el rey de reyes se llama Jesucristo. Es que el del país que, que llama no ahora. hay más nadie. Señores, aquí de tarde, ustedes, por ejemplo, en, en la comunidad donde yo vivo, los rieles, Usted se mete en sí. los rielitos y hay cinco y seis casas de eh, alabando. Por eso, Alabare, tenemos, claro. por eso que tenemos la Biblia en el escudo. E, no, alabando claro. siempre. Y, Cuando no es en la casa de Juan, en la casa de María, que hay, que hay una caritías, unos reyes. por repos, eso Dios nos no claro. cubre con su manto. Haití tiene que sentar cabeza, que con la naturaleza no se juega. Otra cosa es que ellos devastan su territorio. Ellos, no hay árboles en Haití. Eh, todo es algo... Fuera de serie, como dicen. Sí, porque sí. ellos, tú sabes que los árboles lo utilizaron para, para, carbón, para el también. carbón. Ellos acabaron, como quien dice, de deforestaron. ¿Qué se eh, dice? Exactamente. La loma de Haití, ese tipo de cosas. Y está muy eso, cuando, cuando la tierra está maltratada, sí, porque ya Dios hizo mal... esto como un paraíso. Claro. un paraíso que Dios nos dio a nosotros. Entonces, si usted lo. Eh, eh, con el agua con haciendo carbón sí, con los carbón. árboles. no sí, así es. Aprovechamos para darle un cordial saludo a nuestros amigos Victorino el 9, que está ahí viendo eh, junto al Pesado, mi hermano el Pesado y el Cata, un equipo de jóvenes eh, que les gusta ayudar a los demás, Victorino el 9, el Pesado y el Cata, son gente de uno que siempre están pendientes y apoyando los proyectos de Papá Tarima, la realidad de Best el, el, boss, boss, el boss, el boss, el boss. Y los osobrosos que siempre están activos. Un saludo y un abrazo. Espero que ahorita eh, me cojan el teléfono. Hmm. Pero dijo desde ahora. Ya saben. Pues bien, y eso es lo que pasa cuando usted eh, practica el budismo, que son cosas de... La magia negra. De Satanás, la magia sí. negra, los brujos. El, el mal existe igual que el bien. Sí. Pero es. cuando usted se agarra de Dios, no puede nadie... Ay la batalla, uh, porque usted no es tan papi rico para sí. pa que Dios diga, no, hoy no va a batallar, no, Dios lo ponía a batallar, vamos a batalla, uh, y después usted claro. la gana, aunque pase de 20 años, y pero a hay resultados. Y mira que este país no ha, no ha entrado una catástrofe grande en, en mucho tiempo, desde, Oye, el el de, desde el ciclón David. Pero Brie y, y PLD, tú dudamos 20 años con ellos. Sí, por una catástrofe. Los <risa> <El catástrofe>. políticos <risa> corruptos. Natural. Natural. ¿Sí? Una catástrofe Ay, natural. Eh, de... natural. <risa> algo amorférico. Y piensan en volver. En no, en la oposición que están. Están ¿Eh? ¿Sí? que no duermen, ya. ya tú sabes. Pero no, miren, eh, eh, pero lo de los temblores, señores, los sismos. O sea, está eh, bien, es una opinión, ¿verdad?, sobre que es algo que que eso es porque a RD no la ha tocado por la por su fe, ¿verdad? Por la su creencia, creencia, pero pero recuerden señores que los terremotos no son, o sea, a nosotros no han dado terremotos. Nosotros en estos días eh, tembló la tierra de un cinco punto y pico, o sea, Sí, pero no pasa, lo que pasa, no pasa la gran lo que, no pasa pasa es que aquí, lo que pasa es que aquí en Dominicana hay eh, una una situación mucho mejor en cuanto a infraestructura que en Haití, porque Haití a ser un país pobre no tiene mucha gente profesional. Entonces construyen casas así, no, no, es que la, la que hay en Haití son viejas, ya tienen, sí. tienen 100 años ya, son estructuras sí. del de 1800. O, o, y también que la, en los tiempos duvalier los construyeron así. Sí, eso. A, a, a, y lo mismo de esos tiempos, lo que todavía usted ve casas que tienen hasta 200 años. Exacto, en Haití. exacto. Pero, eh, pero, o sea, es depende de eso, las infraestructuras de, de cómo tú construyes. Aquí en Macorís que han, que se han construido. Edificios a lo loco, sin parqueo, ¿eh? cuidado ahí con eso, porque <risa> Osiris de León lo dijo: que este país no está exento de que venga un temblorcito, igual como a ti, que aunque lo pueda resistir mejor, pero puede hacer un daño. O sea, daño. en 2003, acuérdate que hubo un temblor que fue en Puerto Plata y lo sentimos aquí. Lo sentimos y, aquí, y, y, y, y, y, y, y, y. Duré un mes sin ir a la escuela, la, la Paulina Valenzuela <risas> se rajó con todo en esos tiempos. Sí, y la, ¿Tú, ¿tú, tú, ¿tú, ¿tú, y la padre Estaba padre, en segundo de primaria. Andrea, lo, el, el, el, octavo, el octavo curso, el octavo A, los que sí. me, lo, lo que estudié con lo que yo estaba en la Padre yo estaba, yo... Los, los que estudiaron conmigo los padres saben de lo que estoy hablando, el octavo A se hundió. Sí, dale, por ve, eso sufrieron las escuelitas porque dio un fuerte en esos tiempos.